Jesucristo pa, dios mío bendito. Hago una, o y panicuna, tuco y más valiosa familia, sagniai, teita dios kikincona ta bendiciachon kai sumach Ya casi buenas tardes, hermanos. Manaimata ni podenicho, respetarle we cada every región, cada programa, cada situación, incluso cada animador. Y solamente Dios para Más que una emoción, más que cualquier asunto del hombre, que la presencia de Dios esté aquí, hermanos. ¿Ya? Entonces, con Tiarichi, así tu tiempo, así tu minuto está. Mañana Chihuahua, Dios Pacanto Shimito y Angapa. ¿Quién entiende que chicho? Amén. Proverbios, capítulo 4, versículo 1: Nyo, que pastor, Dios se lo pague. Yo que chicha, que quinta, mingashka mm -hmm. suma, iglesia pechasquia, y pague, o clever, y tuque familia, y pague, pani presidenta, teitamito, bendecía chung, eh. Munarkani y yo ca, pa'xungo man kikimpas palabras y chaikana Bendito sea el Señor. Dios tamañaso. Perdona el Señor. Yo kanchi errores. Chamuskanchi Dios, kikin Dios pa'kucu man yangapa. Punta que ni un canchucha con nata, señor. Se va a sacar tamito, que quien y Ignacio, Himalaya, señor, que aji cascata, Yuyarina y Kunan ki en Dios, kuska o ito ya kayak tamosa muska, manapa iman culto ta conmemoración de rurangapa, sino paikuna y uyaringapa, yaya y mama mandaskata kapakta chispachu, kasuspachu kausa kunchinishpaka, su renovación de voto también, ruraspa tigrangapa, pa ki kayuakuna, yakta ta manakongarispa, iglesia ta nakongarispa, y ahí to mandaskata valoraspa. Cayman Samos camanta. Espíritu Santo, quiqueempac Santo simita. Ya chasung ya suninci. Rimaue quique monaske sige. Jesús pachu ti pibe paga ninci. Chas nagacho. Proverbios capítulo 4 versículo 1 Carca las seis de la mañana y Dios te lo pago que que okay. clever, ¿no? Clever, wang, esto está mensajear cani ni spa. Y saron manta para las canci. Bueno, ima, ima ta tecnicianing, caí, programa. Yuca, entiende pica, caí cana evento chon. Chon evento ca es un pasajero nada más. Y si vamos a espiritualizar esto, es un impacto de Dios, donde Dios habla en nuestros corazones y seguro cani kaina o conanto tamanta o cona chamos kangichi ya esto mamita pahuasimang patio kanjab charis kangichi huasikomiekus kangichi rikus kangichi aspata oyuasta es seguro kane no sentimiento chari conaka kangichi naniska changichi gracias a dios ya no esta mi papi ya estoy feliz kananiska changichi mi ane a lo menos yo soy una persona muy sensible ya que siempre hay que hay pa washape. Incluso que algo. que Hay Presente la historia de la iglesia. Con mil respetos, a veces la iglesia. Pero que me he dicho que me he dicho que que utilizas un dicho iglesiata. Pero he dicho que me he dicho que me he dicho que que Trabajar con Gichi y seguro que hizo un avance, trabajo estructural que quien con y y y que estar con Gichi y que que es un hato un coliseo de la Sherzkan Gichi, de Itamita Bendesiachon. Con Anka, en el canal se, 6 de la mañana, ya Dios dijo que hay frase de curca. Primero, en Yukapa, en Enyukap hace un año, en Yukapapa, Pito de Perderkani pandemia un Casi más o menos hay edad 73 años 73 años papito 73 años 72 años todavía causa congra Vacío en el hogar vacío así mi churanita todavía paypa guitarra tiakon paypa kama tiakon y como que ricurisqawan conata, uxarispa uxaspa muchaspas alohana China, uyarena China. pero ya no está ya no está el, el papá el quien nos abraza el quien nos enseña ya no se encuentra y por eso nos duele como humanos que somos hermanos y Chaypa, me su frase que es exisca valorando los consejos de un padre ejemplar. Más que cualquier dinero, más que cualquier cosa, los grandes principios, los grandes valores de un padre son los consejos. Proverbios capítulo 4, versículo 1. Punta palabra tía con Ispa, oíd. Gracias, hermano Clever. Oír. Libre o vacuna, ¿Qué tienen que hacer, hermanos? Oír. Oír. ¿Y qué significa palabra oír? Palabra, muchísimas gracias. Palabra oír, Kanishanin. Escuchar. Escuchar. Atender. Entender. Meditar, no ser olvidadizo, sobre todo poner en práctica o aplicación. Ese es oír. ¿Ya? Carrota manejas, caspa, hay palabra, oír. Deténgase la marcha del vehículo y empiece a reflexionar. Oír. ¿Cómo está usted? ¿Cómo estoy yo valorando o menospreciando los consejos de los padres? Incluso los nietos, incluso los yernos, incluso las nueras, la familia Sagñay, familia Muyo, familia Yumagya, toda la familia cristiana, especialmente en esta preciosa mañana o tarde, Hermanos de la familia Sagnay, ¿cómo están ustedes? ¿Si ¿Sí están bien con el Señor? Y usted no se autoproclame diciendo yo estoy bien, yo puedo decir que estoy bien, pero la Biblia me dice que engañoso es el corazón. Parece que estoy bien, viendo de mi frente estoy bien, pero ¿quién sabe? Los que me miran de atrás, ¿cómo me estarán viendo? ¿Estoy o no estoy bien? Y eso es lo más importante. Y ma ahora me quiken kakuchikuna cangue, hermano y hermana, que quinta Así sea su guawito ningacha. Siervo de Dios, o oh, hermano, o oh, hermana, el Señor está contigo. Y eso es lo importante. David Wambra, caso gurkopi, también chica usa carca. Pusa muy por favor. Chauchilla o hamrito, que espíritu maligno, apisca, runa. Música wang acompañaspa, chay misa y espíritu te acaricia. Yaya Isaíka, a lo mejor hatun Colorado, Robusto, chayta meninga ganis bacat. Tú que iba kun a te presentar ka, kaika Pero último te agnirka, urcupé me sugucí, y chayka, New Carmano Jeffersonina, música pa Giayita, fanático, yayitaj apasionado mi mica. Ni un cachayita nirka, su runa, su siervo. Entonces pusamoichi, y chayuambrito, urco pique malayata kanga, y malayata urco pique causa su día laborable, pica, campo, pe trabajo y ponche aquí malayata. ¿No es cierto? Mapaya, si no hay una chita en la página, campo, trabajo, hora, cacuna, corto, usamos para mí, bendito sea el Señor, choranita taxasquito armasquito pero campo pica y apuna jasmana chayora cana chaycatiengats Ovejita tamichi curca David y pusamurca kuna y malayashi David Juanbraca carca hermanos amados queridos campo pica usaica asa medio mapaya medio asa David pach, uh, historia asa juguetón pero paipach arpa y cerca y mami tu cuimanta yase impactante can Chayruna carrixin, David, canispa, caica esforzado, Chayka valiente, Chayka sinche, sinche, remaridor, Chayka también, Tukuimanta y Dios mi paiwan, Jehová está con él. Esa es cosa de temblar, Jehová está con él. Ya, y ahí, que quien con rimas pa yachachis pa oí, o, o yangi wambra, Kazuna mikangi, entendina mikangi, yaya y Dios ta servina mikangi. que quien con casado con acá, hogar peaji mi causa natayachana canguichi, ñata Dios pa manta, caro En el mundo hay dos clases de hijos, o habemos dos clases de hijos. Unos son obedientes y otros son desobedientes. Hay dos clases de padres. Hay padres responsables y hay padres, con mucho respeto, no responsables. Déjeme decir quiénes son los responsables. Primero se preocupan por su casa, por los suyos. ¿Y quiénes son los no responsables? Con mucho respeto, primero preocupan por la iglesia, por el ministerio, pero no se preocupan por los suyos. Hay que entender bien esto. Hermanos, llegó esa palabra a o oíd, hijos, ¿qué cosa tienen que oír los hijos? La enseñanza de un padre. Y mátame, oyachunín la enseñanza de un padre Quichua picha que su ya ya chiscata U por favor Uyaspaca entiende entendís paraca causa eso es único que los padres piden amén hermanos que quien aquí sentengichi. Kikin con aguaito, kikin con unas kata y hacha chiskata, uyas pa kazus pa kausa kuika, y malaya senten guich kikin mi, mi randis pa kungichi. Aun kusikarpi, pues, niuka mamita kuna rikuskane. Aunque chay bono solidario ta cubras paikuna pay mana mikuswa kuswa, mamita kanin, mijito. ¿Por qué? Porque hay hijos que obedecen su enseñanza. Por respeto, nixcane mamita, en paz descanse, yuca suegra. 60 dolarito mensual cobra carcabonota, pero nyuka pastor pastor con acá, sueldo básico tachariscamanta, sino su ofrenda con causa cascamanta, mamita, su veinte dolarito, tuve que chispechar, que se en el que mixto, que hay mi cobre, iglesia, que que no hayan engacho, yo que yo susipis, may kikintam que quien mana mi samuskangi, que hay mi cobre, y yo que en mamá, que quien ya, uchis que Yarikaiwan, yakunaiwan, Chiriwan, wairawan, Rupiwan, Tamiawan, Ronduan, Wenachirkangi. Nyuka me conakani Nyuka. Altar de Diospe, Nyuka responsabilidad de Apercani, cuida shami, cuida nirkani, y chayka mana, que quien pososi apacho, si me atende nakani o a y su canto de su sexisca carca, o a su O a su ura carretero curata con iglesia manchamonapach, y chaipete arísuaganisca, yuka anako, yuka baeta, yuka itita, yuka tanda que ya se me chamonga. Mayhan, carroan, tapung, yuka oata nacho, yuka Yachumay, pero yo me apurí con. O usamos con o con Hermano Clever, ¿cuál es tu mami, por favor? Me dijeron, mamita. Gloria a Dios. Clevercito. Chay mamita, me chanta chapanga. Chay mamita. Jato, guabamanta, cayarispa. Último, guabamanta pusas un en qué chime, cosas que te gustan en Guayaquil mandora mandcoen Oquito, may pusas mejor restaurante man, pusas caras son en pero niuca tú experiencia hombre niñe o qué clever y tú que va cona manamiko nacho, manacho era nacho, ya Kusandi juarmende, aunque piñan aunque reman acusas, cosande Estaba bien, por favor. Kusandi juarmende. Kami tapi, kawitopi, mazo kaspa, ma uksa kaspa, mantaspa, imala ay paikon pa ikon iskip con mucho respeto a la cona, que quien cona camana, mamita pa pa pa sio Pime junda chinga, solamente pa pa cosa. Y conanke, y matame rana kangichi, quien cona ka, bendito sea el Señor, que bendita y santa mamita ta ka, pa pa y pa y achachicha, que y ka, pa y nya samaita suas oportuniata o baliz ka kashwa de Mamita a masakinguichi. Y se fue. Mamita Amasa Kingchi. Dios te llevarina a simrina de tamasa kingichi. Seguro mi cane, mana sorpresiva guañurincho. Siempre mi pronunciación tía que canga yá, tiempo. Man. Yo sé que pandemia, pero ñami, Dios carri machisca canga. Guauacuna. Cuidado, por favor, uyakunime, que hay una iglesia pura y con hincho, por favor, Dios está más caecho, uyakilomai pudiesa pista, la morisca mi canga, para ir con una visita y cada ocho días viajane, para ir con una visita cajabamba manta, transporte Río Riobamba, Chimborazo, Trajandina, y más transporte mamita, ka, su pañito, pe, papita, pasca cosas capasca cada huaba con absoluta chispa perdón caica Manuel pa caica Pedro pa caica Juan pa caica María pa caica más nawoi tal ta su ta paspa maquimanta y sanaguspá mamita manazo que se puede mu ayudas zuk si chispa es quiso lotear rencona para dónde va nos vamos a Guayaki ¿A qué se van a visitar nuestros hijos? Que hay preciosa reina hogar Logarta Con Anca Cuidana kangiche A tiempo y fuera de tiempo Pero déjame decir A mañana en gacho Nada mañana en gacho en huaseninga ninga, incluso iglesia nenga. ¿Cuáles conoces? ¿Qué Por lo menos programaís que semanita te aspa, paivpa hombita usaspa, paivpa choranita taxaspa, paivwang kahama mamurispa, reo mamurispa, colombia mamurispa, Hawaíoma rispa, Chimbaquenya terispa, Haco mamita terispa. ¿Y aza ma se ha pintado con imatocuringa. ¿Por mí cona? ¿Quién cona ca? Imaworas amarish pagar. Tú que tú sentimiento, yúkan chupi imakasgata. Napaskate yanggaga. Sugiyaya mama, nya Dios apachpika. Imamantasin, porque los padres tienen el mismo corazón. Y el amor de los padres es muy exclusivo e incomparable. Y es muy similar, igualito con el amor de Dios, el amor de los padres. Sí. Clevercito y todos. Entonces, valore. Los consejos de tu papi. Yo creo que, él, creo que usted también es hijito de eso. ¿de? ¿también? Valore. Con mucho respeto, tienes un llamado de Dios. Y no pierdas esa oportunidad. El mejor regalo que usted pueda dar a tu mamá es aceptando el llamado de parte de Dios. Porque de todos los hijos, de todos los hijos, alguien tiene que tomar el legado. Y la luz del evangelio familiar lo tiene que apagar. Absolutamente. Madre, Punta guau absbicucho. Si es que no pude recibir ese rema. Si es que no pude recibir esa posta de mi papi. Pero lo estoy seguro, causará con mis Hijos, porque la familia Sagnay tiene que ser una familia sacerdotal Una familia donde realmente vive bajo total cobertura, protección, intimidad de Dios Todopoderoso Y eso es lo que Dios quiere siguiente palabra en el versículo mismo está diciendo y estad atentos estad atentos para que aquí está la palabra para que están aquí hermanos estad atentos para que dijo la palabra para que conozcáis cordura gracias hermano clever me ha hecho meditar con este pequeño versículo Estar atento y No ser olvidadizos, no ser olvidadizos Aprender a vivir con prudencia O sea con sabiduría No vivir por vivir No vivir con una vida de necedad Sino siendo sabios y entendidos Sabiendo que estamos en los tiempos finales Y como tal tiempos muy peligrosos La mujer sabia edifica su casa Amén hermanos Familia zagnaica Dios Camonantuco Y familia Zagñaica Cachun. Gente sabia Gente prudente Gente precavida, gente, hermanos, programado, gente honesto, gente ordenado, mejor dicho, gente de buen ejemplo, de buen testimonio. Chaita mi muna, ya dios manta kungurisba, mañaspa, cantaspa, ofrendaspa, diezmaspa. Uachayayay tu mamita kunaman, caraspa, alzaspa, familia comunapi, seguras que tu familia, familia sagna y tanta, naquus, su jato, un camión, alquilas, sabuchi, caipi yayay tu kunaman, mamita kunaman, caraspa sakichi, chorachispa sakichi, chaime gente que sabe vivir. Eso, mis amados. amados. Viva con prudencia, actúen con precaución y sirvan con amor a Dios. Sirvan a Dios. No sé, no sé, pero no, no, no, no puedo, no sé, descifrarme, pero en algunas partes yo le he visto a ustedes la familia en Guayaquil. Yo le he visto, no sé, a la hermanita yo le he visto en algún ministerio, alguna iglesia, pero... No, no, no me identifico bien. O pero Pero estar atentos. Con tener esa relación íntima, esa comunión con Dios. No se separen de Dios. Aunque le cueste la vida, no se separen de Dios, por favor. Porque el que está con Dios tiene todo, puede todo. Hace todo, recibe todo y vive con Dios. Y el que se apartó de Dios, la Biblia lo declarará, separados de mí, nada podéis hacer. Están aquí hermanos. Quiero terminar este versículo. Está en el versículo, la parte última, Gloria a Jesús. Versículo 5. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, gracias Jesús, todos los hijos, preciosos, familias, añade, no te olvides, ni te apartes de las razones de mi boca Himalaya Kachonin, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, dos cosas importantes Parecidos pero muy diferentes. Una es la sabiduría y otra es la inteligencia. La sabiduría ¿de dónde viene? De lo alto. ¿Y qué tengo que hacer para pedir, para recibir la sabiduría? La Biblia me enseña. Oración, ayuno y clamor. Dame sabiduría y ciencia ¿Quién dijo? Salomón Porque ¿Quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Querido siervo, para ser un buen padre se necesita sabiduría Para ser un buen esposo se necesita la sabiduría Para ser un hombre reconocido se necesita la sabiduría de Dios ¿Por qué dice la sabiduría de Dios? Porque hay diferentes clases de sabiduría Hay tres clases de sabiduría una es la sabiduría celestial que viene de alto Otra es la sabiduría terrenal que se obtiene a través de escuela, colegio, universidad y muchas cosas más Pero otra sabiduría también hay sabiduría que viene desde lo malo Que es diabólico, que nada tiene que ver con nosotros Nosotros como hijos de Dios hermanos tenemos que pedir la sabiduría Pastor sabio, evangelista sabio Diáconos sabio, diáconos sabio, coro sabio, joven, soltero, casado, niño, niña, adolescente, sabio, sabio Cero ignorantes, todos sabios porque tenemos a Cristo en nuestro corazón Bendito sea el Señor, todos sabios Y ese es el propósito de Dios, que sus hijos seamos sabios un propósito. ¿Y cuál es el propósito de nuestros padres? Ahora, el propósito de nuestros padres es que nosotros, a más de ser sabios, seamos inteligentes. Y chaipax escuela, chaipax churashka, colegio. Y chaipax Chorasca, guayaquil, historia, oye, Pai aquí el monrishka Ñanta pascaspa Punguta pascaspa china Y mamanta sabio cascamanta wow que Ignacio casabio casca Regálame 10 segundos Cierre sus ojitos todos los hijos Y piense ahorita mismo lleve a su mente Hacia quién era José Ignacio Yo ya papá, ase, papá, rima, incluso papá colera Himalaya para carácter, para y malaya carcapa, papá carácter, papá personalidad. Yo ya ricaí ratito en 10 segundos. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10. ¿Cuántos pudieron ver a su papá? ¿No es cierto? Hágase cuenta que Él está ahí. ¿Con esto qué quiero decir? Está ausente en lo físico, pero Él está presente en espíritu. Él vivirá. Él vivirá. Así que ustedes van a tener doble protección. Número uno, la protección divina. Y número dos, la protección humana de su ser más querido el papá vive, ¿dónde vive? en sus corazones ¿y cómo van a demostrar lo que él vive? pues practicando lo que él los dejó enseñando, eso es todo hermanos eso es todo y acá, hermanos Rikuchichi inteligente y cumpla con los anhelos y sueños de sus padres ¿cuál era el anhelo de, los, de su papá con sus hijos con cada uno de sus hijos? Recuerde que solo la sabiduría nos hará entender la diferencia de la vida Con mucho respeto Hay hijos que valoran y otros hijos que no valoran O acuna, por favor, valoren. Y la necedad, perdón, sí, la necedad es la peor tristeza Que le duele a los corazones de los padres la ne, No dije necesidad, sino necedad, rimacunas Entender por favor Ya basta por favor Hasta cuándo por favor o Vivan con temor Y temblor Dos cosas Sean sabios de parte de Dios Y sean inteligentes De parte de su papi Escuela Mampes Estoy hablando de los años 84 Escuela, humana paícos qué estúchares? A tespita lulonguaches qué atam? Chaita bolsita pechoraspa. Profesor maní, por favor, señor profesor, dará enseñando bien a mi hijo. Téngase estos huevitos, sirva. Niúkata aziacha chicho nicos pasulo. Y chamanta profesor cañuca mana tabla de multiplicación aziacha significa casna, casna. Kupitre Hawapi, maquita Kastiski de maki Serechiswa, betawan demasiado duro tazuti. Mana mi ye manta, arinuca chayra toca, manate o sea, allí con serachucane, pero kipata ipata intente bien pa. Bandera tañuca maquita en Rigashwa, alumno César Humberto tipo Puastidas, a usted le toca la bandera, en aprovechamiento 19, conducta 20 sobre 20. Yucacote Colerán, el profesor, en, condu perdón, en, en aprovechamiento debería ser 20, en conducta aunque 17, no entendía Pero ahora que entiendo la palabra de Dios, más que aprovechamiento, más que ciencia, más que letra La conducta, el comportamiento, la actitud, el carácter de un ser humano ha sido más importante que cualquier cosa Hermanos si nos paga, que iglesia está siempre que hay que ir con la pasas para acá, ricos ir con que Ricuna ya mi causa. De pronto, José Ignacio Sagnaipa, Choreme, Nya con Tigradesca, Conan Kashnaka, Chay Chay, Chay local pa' que José Ignacio, Mushushime, más problemática, más plaitista más regla, con ellos no se mete. Cuidado. Sean más humildes, sean más sencillos. Urco que va a, iglesia, uh, or, a clarito, que Iglesia clarito Ur, amante es Iglesia. chimba clarito pur, que aし, may Iglesia así? Pi, may, ima oste. Gracias mi pastor amado. Que Iglesia ciudad celestial. Hasta ya hasta casi hermanos. Ciudad celestial, hermanos amados. Entonces. Para un buen entendedor pocas son las palabras. Puestos de pie. ¿Sabe <tose> mamita? ¿Sabe barmico? ¿Sabe mamá Juanita? Juanitas, ¿sabe mamá? Juanitas, ¿sabe mamita Juan? ¿Sabe mamita? ¿Pita punta usucio, punta chure, ¿Pita punta acá. Nació Morgan. ¿Sabe barbico? ¿Sabe qué? pueblo de los ricos seres. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Tú qué vas a hacer? El... ¿Ya? Es. Churicuna o Susicuna nuera, eran nietos? ¿A esa familia te han dicho Su, la que queremos es el que nos Pastor, chave papito lindo, chave, okay. Pastor de la iglesia, que la iglesia manta pero Jesús, que el pastor hay me gusta, perdone, mana arriesgamos man, de pronto, mana, nombraco, maná, mana mal educado, manta de pronto, mana arriesgamos. Man, Por favor. Que okay, familia va con una manda. Si se, se abraza, estírense los brazos, mamita, tabú, uh, ¿sí? eso. Y que hay pega con acá, que hay ratito acá, que hay con acá, que hay mamita, que hay papito acá. Maipita, Guayaquil Manta, que hay suma familia, que acompañan a los casos acá, que hay programa tu Tokurinka, corra Busque a su papi, busque a su y suegra. por lo menos, la de su aquí tantita ya llaman su llaman que llaman su seguro mi cane me hago cona me hago rasca agua que grita rispa chagra chupita piaspas yo gopejito suco chisito en la church de mi chivo andar me picuiki chingue que quien wan causa hta ya que pipis coche pipis pipis chari pipis que quien wan causa cosito de Se Ignacio el gimnasio cana na tira ngaccha mamita preciosa. sa. Bawito ko na mamita mamansyanggit. Ongko bispay ko na may hampicingga. Imalay miki kincga. Bawito ko nuciarikakpika ispamaki mapamaki. Sa kita sofre sugnay nacerkanggit. Kon ang kapay ko nami kuyangga. You yag Vay con mi pañalcito, chora chinga mamita preciosa. Vay con la marca cagá. Y malayame, Fุกus fุกus pues mientras usted escaren cagá. Vay con mi cono que qué de caraca. Dios por santo al dar mi carne, pero seguro mi carne. Bana to gücona chay da frogacho. Yo he Señor Jesús, y Señor que Señor, Señor, y ahí tú mandas que te ama yanga, que a Señor. Punta o amanta último a una y no es no, kuna, no era kunapis, a suegra que sino mamita que Señor amado. Yo cao que necesito que ya, javapi, que ya no me distinto, pipang mi cuna, pipachurana ni te ni Señor. Que mamita ministra, señor. Guauacuna señor. Que guauito manta, que señor. Fuerza tachure, valor tachure, Calaspa, las pa pita kunanga, guauito, pita rimanga, guarmico, pita visitanga, pita guasipungo pica. Guasiugs ninka, pita visitanga, con acá. Que quien cono guauquín de palin de torin de Pitan a machasta causa chichuninga, arinuca chichmichicuna mi pastor pastorcuna mi canchi, pero pime hasta guanca entiende sangrita y aguarta hichin mamita y papito. Yo ya ipicao sanguichi. Pacta Dios manta caroya, pacta Dios manta anchurinichima, pacta paipaximi y achana manta caroya, y malay me cae ratuzadisca canichi, chay canichanime, unidad y armonía. Chaipe, Jesús, Chambunga orascava. Su martedal sanite. Pague, Señor, que es una familia que ya, que conata. Que está Maikama, Chari, Jesús, Ja causa, ya ya. Ja ja causa, cúcha Mai caba chari, suja. Ya qui ya causa, cúcha Cantar Familia sargada. Utacha muy ya que suja. Cantar Casa muy ya Jesús Dios se haya Dios curípa Espíritu Santo te de pepe paguenichi Justa te acasca gancho Amén Mami tata no se dice Perdona enichi cuya suma cami samu suma nace esta su nichi Teíta Dios se lo pago que Precioso. Hasta Pastor seizar Hasta aquí, hubo acuna, pumamita, especial, Pastor Cola. Hipa tashamukona. Hasta de la espaldamanta Oh Jesús. Eso País y en el mismo lugar.